Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de The Suicide Squad, la más reciente película del universo extendido de DC una de las películas que personalmente más esperaba para este año y la verdad que me sorprendió muchísimo, fue una, una grata sorpresa no sé si sorpresa del todo porque la verdad esperaba mucho de esta película y digamos que me, que me dio todo lo que esperaba y más pero fue una grata sorpresa en el sentido de que había cierta duda o, o, o cierta expectativa generada en base a quien estaba a cargo de esta película, al director James Gunn y además su antecesora de 2016, Suiza Suicide Squad, que es su antecesora, o sea, nunca se terminó de confirmar si The Suicide Squad finalmente era una secuela, ahora ya voy a entrar en detalle en eso, pero se separa de lo que fue esa película de 2016, pero sigue un poco el hilo conductor de, de lo que era esa película, entonces es como que, bueno, eh, no, no está separada, no es una película separada del universo de DC, y ni mucho menos de lo que fue Suiza de Squad de 2016, pero bueno, no está completamente atada a eso, y, y bueno, es, es uno de los puntos más positivos, creo, de, de esta película, y estaba toda esa expectativa, al menos de mi parte, ver qué pasaba con esta película. Cada vez que una película nueva de DC sale es como una incertidumbre total, porque no se sabe si va a ser una buena película, una mala película, no se sabe nada. Y venimos medio tambaleando con DC, pasó con la última película de Wonder Woman, que, a ver, yo me entretuve, pero... No es una buena película, eh, Suiza de Squad mismo, a ver yo, la verdad que la pasé bien con esa película, pero no es una buena película, eh, son como placeres culposos un poco. A veces que la pases bien con una película no significa que sea una buena película, y bueno, DC tiene estos problemas, eh, a veces se mete gente que no se tiene que meter al momento de hacer estas películas, entonces... Estaba un poco esa duda de ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta película? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Será buena? ¿No será buena? Y bueno Ya estaban las primeras críticas Antes del estreno Y todo era muy positivo La verdad Y había que ir a verla, o sea, faltaba eso Y la verdad que me gustó mucho Me gustó mucho eh, Es una película muy entretenida Muy entretenida Se, se nota ese toque de James Gunn y por suerte un miedo que tenía yo personalmente era el hecho de que se pareciera a Gardens of the Galaxy que fue el gran boom de James Gunn con Marvel Studios que de hecho es un poco la razón por la que DC termina contratando a James Gunn por lo hecho en esa primera película eh, y, y la verdad que un poco el miedo que tenía era que esta película sea una especie de copia de, de los guardianes Y la verdad que no, por suerte en ningún momento, pero en ningún momento noté algo similar O algo que me haga recordar a Guardianes de la Galaxia Y eso me, me encantó porque estaba un poco esa cuestión de, de lo que iba a hacer Jason Khan con esta película y la verdad que me encantó, hizo algo completamente aislado de, de los Guardianes y de Marvel en general, porque también es como que en un momento DC intentó copiar eh, lo que Marvel hacía, ya sea con Suicide Squad, haciéndola más colorida y, y divertida al estilo Guardianes de la Galaxia justamente, con Justice League, Sacando esa película con un montón de personajes Que la mitad ni siquiera habían sido presentados Solamente para competir la Marvel Y dejando de lado la versión de, de Zack Snyder Que al final tuvimos este año Entonces, estaba también eso, al menos de mi parte de Espero que no, no hagan, no intenten hacer algo a lo Marvel Y, y la verdad que no, esta película tiene su su esencia, su, su propia identidad y, y eso me, me gusta mucho. Eh, es muy disfrutable, muy disfrutable. Tiene un par de puntos bastante interesantes que son la acción y el humor. La acción es espectacular, o sea, tiene momentos muy, muy buenos, muy buenos. De hecho, hay dos momentos que los voy a mencionar cuando entre con spoilers, pero... Son posiblemente los dos mejores momentos de acción, al menos para mí, y son espectaculares. Y en uno en específico, bueno, podría ser un poco en ambos, pero en uno en específico se mezcla con, con el humor. O sea, te estás riendo de una escena en la que están matando a alguien. Son dos puntos que se manejan excelentemente bien, además, por momentos está ese humor ácido, ese humor... Eh, negro que, que James Gunn maneja muy bien. Acá, definitivamente, le dieron total libertad. Le dijeron: Toma, James, ten esto, esto, haz lo que quieras. Y literalmente le dijeron: Haz lo que quieras. O sea, haz lo que quieras. Así, así como como se los estoy diciendo. Le, le hicieron firmar el contrato y el contrato nada más decía: Haz lo que quieras, James Gunn, firme abajo. Eh, nada más. O sea, se nota que James Gunn se divirtió mucho haciendo esto, pero se nota, además del de amor que, que le tiene a estos personajes, evidentemente sabe mucho de cómics, sabe mucho porque con Guardianes también se había notado ese cariño hacia los personajes, de no solamente hacer una película por hacerla, sino de que está involucrado muy bien en, en la historia, en los personajes, en todo. Pero claramente cuando le dieron luz verde a todo lo que podía hacer no dudó ni un segundo. Ya en, en los primeros 10 minutos, 15 minutos, ya voy a entrar en spoilers, ya se nota que esto va a ir para un lado clarito y que no sabes lo que va a pasar. Eso también me gustó mucho, que la incertidumbre de la película es algo espectacular porque al menos a mí me mantuvo ahí, en el asiento completamente expectante de lo que iba a pasar porque no sabía lo que iba a pasar, no sabía hay cosas que son un poco obvias en todas las películas en todas las películas hay cosas que son obvias empezaba a caer en eso, como, uh, che, pero ya sabemos que va por acá y cuando llegan cosas que no sabes qué van a pasar y, y te sorprenden, yo en un momento, ya lo voy a detallar en spoilers me quedé con la boca abierta, con el tapabocas, ¿no? Obvio, todos los protocolos, pero mi boca estaba abierta de, de lo sorprendido de, de ese momento. De, no puedo creer, no puedo creer que haya muerto este personaje. Y, y así un montón de cosas, entonces, eso me encantó. Me encantó que esta película sea un... sube y baja, una montaña rusa de emociones, de, de ir, de venir, de de un montón de, de cosas de no saber lo que va a pasar que parecía que iba a pasar esto y termina pasando lo otro y acá parece que van a matar a este personaje y no lo matan pero matan al otro y nada es, es una locura realmente que, que se disfruta mucho se disfruta mucho yo la pasé muy bien hace rato no es por quedar completamente bien con esta película ni tirarle todas las flores pero realmente realmente hace un montón que no la pasaba tan bien en una sala de cine y tenemos un año de pausa por la pandemia, que de no ir al cine. Pero así, bien, bien, como la pasé con esta película hace un montón. La verdad, si me pongo ahora a pensar, no recuerdo. Y estoy hablando de pasarla bien. Porque, por ejemplo, con A Quiet Place Part 2, la pasé mal. Y ya la había visto encima. Eh, pero bueno, estoy hablando de divertirme, de, de pasarla bien. En ese sentido, no estoy diciendo que las otras películas que haya visto en el cine hayan sido malas. No, no, para nada. Pero y de pasarla bien, hace un montón que no la pasaba también con una película en, en el cine. La verdad ahora no, no me acuerdo. Bueno, eh, es una gran película. La verdad, por lejos, por lejos es lo mejor que hizo DC en este universo extendido. Porque DC en general ya tuvo grandes películas en el pasado. Joker y The Dark Knight, por nombrar un par, eh, que no están dentro de este universo por lejos la mejor, la mejor para mí dentro de, de este universo extendido de DC y bueno, esto la verdad que al menos a mí me, me pone muy feliz porque yo soy de las personas que quiere que a DC le vaya bien la verdad que, a ver, soy muy fanático de Marvel pero en general este género me gusta mucho, disfruto mucho de estas películas y la verdad que ver personajes como el de Batman, el de Superman que no tienen eh, buenas películas, digamos. Eh, el Snyder Cut a mí me encantó, pero bueno, salió tarde, puede que no tenga continuidad en este universo, no se sabe lo que va a pasar con el Superman de Henry Cavill, entonces es como que hay alegrías, pero es como que todavía está todo ahí medio en obra, ¿no? como el cartel de, una, de un edificio que dicen construcciones, como que todavía estamos por el por el hacer el primer piso, entonces bueno, están ahí armando este camino de, de este universo y este tipo de películas son las que me dan esperanza para, para lo que viene, porque la verdad que acá eh, hay un muy buen futuro, se nota que se pueden hacer bien las cosas cuando se quiere, cuando se contrata gente que sabe hacer este tipo de películas y cuando se les da la libertad, porque a mí... Zack Snyder me gusta mucho como director y no le dieron la libertad en su momento y después vimos que con la libertad está bien, tenía una película de cuatro horas, pero una muy buena película, entonces hay que saber darle la libertad a, a los directores y, y bueno, ojalá sea un nuevo punto de partida para que este universo de DC siga creciendo y siga trayendo buenas películas, porque hay... Películas por venir y espero que sean así de buenas Así que, nada, ojalá Ojalá le vaya bien a, a DC Me voy a meter en spoilers Hablé bastante, sin spoilers, pero Ya tengo que entrar en algunos detalles Así que bueno, si no vieron la película Lo lamento Vayan a verla Por favor, si pueden ir a verla la cine, vayan a verla la cine Porque la van a pasar muy muy bien Todavía tengo pendiente ir a verla en IMAX La quiero ver en IMAX Y ya con eso, ya estaría feliz Pero bueno sea el cine que sea, vayan a verla porque la van a disfrutar muchísimo. Ya he hecha la alerta de spoilers, empiezo a hablar. Quería poner esto un poco en, en la opinión, sin spoilers, pero bueno, por ahí funciona un poco más, hablándolo con más libertad. Las diferencias con Suiza Squad de, de 2016 son bastante importantes. Y acá es el punto al que me refería anteriormente con esto de separarse de Suicide Squad y no separarse tanto porque al final es una secuela. De hecho hay personajes que se repiten, como es el caso de Harley Quinn, Amanda Waller, Rick Flagg y Captain Boomerang, pero eh, está en la suya esta película, es como que no se refiere a nada de la anterior y, y sigue en la suya. Igualmente siendo una secuela, esto de matar personajes a lo loco, en los primeros 12 minutos ya murieron prácticamente todos los personajes que nos presentaron, eh, esto en la anterior no pasaba, murió un solo personaje, en realidad dos, uno se sacrifica y al otro lo matan por un intento de escape, pero tampoco había muchos más personajes, acá Evidentemente cuando digo que le dijeron a James Gunn que haga lo que sea Agarró un montón de personajes para matar a los minutos de película Y eso estuvo genial porque realmente tuvimos un montón de personajes en la película Y esta libertad le dio a James Gunn la posibilidad de realmente matar a cualquiera Y, y eso estuvo genial, eso ya es un punto bastante a favor en comparación a la anterior película y, y bueno, funciona muy bien Porque es el escuadrón suicida ¿No? Y matar a los personajes Es un poco la idea de la película Y está perfecto O sea, en los primeros 12 minutos Se cargan a Blackguard Que es el primero que muere Esa muerte me impresionó muchísimo Quedé bastante No diría choqueado Pero quedé como ¿Qué está pasando acá? Porque una parte de mí todavía pensaba que estos personajes por ahí seguían un poco más en la película. De hecho me dio mucha pena eh, Savant, que se termina escapando viendo todo lo que había pasado y bueno Waller le termina detonando la bomba que tenía en el cuello. Eh, también muere Mongal, muere Captain Boomerang. Hasta ese momento la muerte que más me dolió, porque realmente en ese momento pensé, Puede pasar cualquier cosa. Ya está. Y la verdad que ya no, no, no sabía quién más podía morir. Tenía miedo por cualquiera. Entonces esa incertidumbre de no saber a qué personaje van a matar me pareció genial. Porque además eh, hay un muy buen laburo en los personajes de darle su momento a cada uno. De contar un poco sus historias. No todos. Son... Por ahí tan desarrollados en ese sentido, pero sí, o sea, por ahí no estaba pensando que de Peacemaker no tuvimos por ahí una historia o tampoco de King Shark, pero no fue necesario para empatizar con esos personajes o entender esos personajes. De Rod Rodcatcher y Polka Man sí tuvimos historias y ahí sí funcionó bastante mejor todo ese tema de conocerlos, pero un poco más, un poco menos tuvimos contexto de, de todos los personajes y ese desarrollo funcionó para poder eh, estar todo el resto de la película pensando en que no les hiciera nada y no nos olvidemos que son villanos porque realmente no son superhéroes y, y estamos pensando, por favor, no maten, no maten a King Shark, por favor eh, encima hay un momento en el final en el que King Shark explota contra un edificio cuando Starro lo agarra con esos tentaculitos que, que le salen de, de una de sus extremidades y, y no aparece más, no aparece más hasta el final, después de que derrotan a Starro, y yo me quedé como... No, ¿dónde está Nanahue? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó Ñom Ñom? No, no, no, por favor que aparezca. Y ahí aparece y fue como... Oh, menos mal. Pero claro, después de toda esa locura que fue el final, me acordé de Nanahue y dije... No murió Y antes tiene un momento en el que lo agarran esos bichos y lo empiezan a chupar todo el cuerpo Y como que lo muerden y lo lastiman mucho y es como no toquen a mi bebé, o sea no quiero que lo maten Y es un villano, es un tiburón que seguramente cometió muchos crímenes Pero eso ese corazón, esa identidad que se logra por los personajes en la película es es lo que hace a la película, o sea, querés a este grupo y querés que le vaya bien, no, no hay nada en contra de, de estos personajes y, y eso me parece genial, aunque también está esta dualidad de lo que pasa con Peacemaker ¿no? y, y esta traición, si se quiere, que a la vez, a ver, es como que traición, traición no es en realidad, porque él está yendo a esa misión a hacer lo que Waller le dijo que haga. Lo que pasa es que en el medio se descubre todo este temita de que en realidad los Estados Unidos estaban detrás de este proyecto con Starro y Rick Flag se recalienta. Obviamente es su país el que está detrás de todo esto y dice no, yo no puedo permitir que, que esto pase de largo porque... Estoy sirviendo a mi país. No quiero que esto quede oculto y, y nada más. O sea, se tiene que saber la verdad. Y ahí Peacemaker dice, no. A mí me dijeron que esta información no sale de acá. No sale de acá. Y claro, se genera un poco ese odio, si se quiere, hacia Peacemaker. Pero Peacemaker está haciendo lo que le mandaron a hacer. En todo caso, Waller podría ser la villana. Pero bueno... Un poco sí, la, la villana es Waller, ya desde la primera película vimos esa sangre fría que tiene Waller, de hecho en un momento en esta película, el asistente le pregunta lo de la hija de Bloodsport, no, no serías capaz de matarla, ¿no? Y ella dice, no sabes de lo que soy capaz, y, y bueno, es, es esa sangre fría de Waller, una actuación magnífica de Viola Davis, pero... Ya con pocos diálogos y con esa mirada letal que tiene ya le tenés miedo, realmente le tenés miedo. Y sí, al final es realmente la villana porque ni siquiera Starro es el verdadero villano porque es una alienígena que trajeron del espacio y lo mantuvieron ahí encerrado durante 30 años para hacer experimentos y la alienígena sale y quiere vengarse de las personas que lo mantuvieron encerrado y nada más. De hecho se despide diciendo yo era feliz en el espacio, ¿para qué me trajeron acá? Y te da un poco de pena, o sea, hasta ese punto llegamos, que el que era el gran villano de la película nos termina dando un poco de pena que muera, ¿no? Eh, hasta eso, está bien hecho en esta película y, y me parece genial. Pero bueno, esta incertidumbre, de nuevo, todo este... Toda esta locura de idas y vueltas de, de, de este plot tweets, de estar de un lado, de estar del otro, de los personajes, eh, me, me pareció genial, la verdad que me pareció genial, y nada que ver con Suiza Squad. No es para tirarle palos a, a la película de 2016, ni tampoco comparar, pero bueno, la comparación es inevitable, y lamentablemente no cae bien parada la de 2016, entonces, bueno, eh, no... No hay más para decir en ese aspecto. El comienzo, como dije, es espectacular. O sea, un comienzo a todo trapo. Y es genial, primero porque vemos todo desde la perspectiva de Savant. O sea, no específicamente desde, desde sus ojos, pero sí desde su punto de vista. Es como que nosotros somos Savant, en un punto. Si alguien no vio la Suiza de Squad de 2016, o no sabe nada de estos personajes, no importa. En esos primeros minutos ya nos explican qué es el escuadrón suicida, que ni siquiera se llama escuadrón suicida, pero le terminan poniendo ese nombre. Qué es lo que le pasa a los miembros de ese escuadrón si desobedecen las órdenes. Y bueno, lo que puede pasar, que termina pasando, mueren muchos. Entonces ya en esos primeros minutos entendemos todos, Entendemos todos lo que está pasando en la película y de lo que se trata la película y todos desde el punto de vista de Savant así que eso me, me pareció genial me pareció genial eh, como dije me dolió la muerte de Captain Moverang pero bueno eh, no sé si fue innecesaria pero dolió y, y ese, eso es lo importante eso es lo importante que una muerte al menos de todas esas haya dolido es lo importante porque a eso va esta película que una muerte de uno de los personajes te interese no que te diga, bueno, vale, ya fue, no me interesaba. No, no, está perfecto y, y la verdad que bueno. Pero yo lo quería ver más en la película, me, me gusta mucho ese personaje, me gustaba ya desde la anterior película, así que bueno, una pena. Después, más adelante, ya hay un montón de escenas que destaque. Acá voy a nombrar las dos escenas de acción que me encantaron, me encantaron. Lo repito de vuelta por si no se entendió, me encantaron. La primera es el ataque a los luchadores por la libertad, este grupo que está en contra de estos gobiernos de facto dentro de Cortomaltese. y lo que hacen los personajes que llegan hasta ahí, King Shark, Ratcatcher, Bloodsport, Peacemaker y polka Polkadotman, es meterse, infiltrarse dentro de, de ese campamento, digamos, y recuperar a flag Y lo que se pensaba era que lo tenían capturado, justamente, pero no que eran aliados, entonces claro el escuadrón se mete a matar, a disparar y todo y cuando se encuentran con Rick Flag, se enteran de todo esto de que no eran captores, sino que eran aliados y después hay una línea muy divertida de Sol Soria que dice típico de americanos entran y disparan, que es verdad o sea, es muy muy de, de los Estados Unidos, las armas y entrar y disparar, ya fue bueno, fue un chiste que me gustó mucho esa escena en la que entran Bloodsport y Peacemaker haciendo una competencia de literalmente quién la tiene más larga porque ya desde el principio cuando a Bloodsport le presentan este equipo Waller le dice, bueno, elijo que el escuadrón tenga a distintos integrantes con habilidades únicas y cuando le presenta a Peacemaker dice literalmente lo mismo que dijo sobre él. Y claro, eh, Dubois le dice... Pero dijiste que eran habilidades únicas si y hace lo mismo que hago yo. Después, bueno, desde ahí empieza la rivalidad como, no, pero yo lo hago mejor, no, pero yo apunto justo en el blanco, no, pero lo mío es más letal. Entonces es como que eso se traslada a esta escena en la que van compitiendo y van matando y quién mata mejor y disparan sin mirar. Entonces es como que, nada, genial. Ahí tenemos el momento en el que Peacemaker le entierra esa hacha a una persona que estaba durmiendo, es muy, es muy divertido, o sea, es delirante, es genial, es genial, y, y la verdad que toda esa secuencia es muy muy buena, encima caminando, o sea, lo hacen todo caminando, casi que ni pelean, hay un momento en el que por pelea, pero no, nada, es, es, es genial, la verdad que, que me encantó, y la otra escena que me encantó fue la del escape de Harley Quinn, seguramente para muchas personas uno de los momentos favoritos, qué decir de, de, de Margot Robbie, o sea, Margot Robbie nació para ser Harley Quinn y en esta película es como que superó el techo, si había llegado al techo en Birds of Prey, que a mí me gustó, ya en esta película es como que se subió al techo y creo que en la próxima está por subirse a un helicóptero y llegar a lo más alto, porque la verdad que nada, me, me saco el sombrero porque macro Robbie es un laburo impresionante encima me enteré que la escena del escape cuando mata al guardia, digamos que la tenía sometida ahí en, en ese lugar fue toda ella toda esa escena fue hecha por ella, o sea cuando lo mata y y le saca las llaves y se libera, fue todo hecho por ella. O sea, no hay doble, no hay nada, entonces, eh, o sea, es como, amamos a Margot Robbie, bueno, con esto la van a amar más. Y me encantó, me encantó esa escena, es genial, es muy muy buena. Le encontré un parecido a la escena de Yondu escapando con Rocket y Gru en Guardianes de la Galaxia volumen 2, Va, yo le encontré ese parecido, no son iguales obviamente, pero está como esa cosita de el escape un poco las tomas que, que tienen de, del pasillo, porque esa toma es prácticamente parecida a la de la película de Guaranes de la Galaxia también la música, de fondo, un sello de James Gunn, que a lo largo de la película también es muy característico pero bueno, esta, esta tiene su su toque, su toque Harley Quinesco, digamos eh, Que me gustó, que me gustó mucho, mucho, mucho, mucho Y la verdad que es muy bueno, muy bueno La sangre, o sea, ya es algo que no mencioné en momentos anteriores Por ejemplo, las muertes de, de los primeros minutos O mismo la escena en la que Bloodsport y Peacemaker Destruyen a, a todos estos luchadores por la libertad eh, pero la sangre en esta película es, es espectacular. Hay un momento en ese escape de Harley que con la jabalina de Javelin mata a uno como de espalda, pero se ve que la, le explota la cabeza y es como... No sé, ese momentito me, me gustó mucho, pero es genial. Es genial eh, esta onda sangrienta que se maneja, que lo hace eh, realmente... Muy real todo, porque de hecho en esta misma escena en la que se infiltran en el campamento, cuando King Shark se come a este a este guardia, se lo come, se lo come entero. No, no cortan en ningún momento, se lo come, no, no, no cortan. Y eso, o sea, son detalles por ahí boludos, pero que a mí me gustaron mucho, porque realmente hay libertad en esta película Ahí hagamos lo que sea y, y eso me encanta, la verdad que me encantó también está el escape del convoy en el momento en el que se llevan a Bloodsport a Peacemaker y a Rick Flag del club este nocturno de la catita amable que, que, que bien que lo dice Viola es, es genial, yo me estaba cagando de risa en el cine pero la forma en que lo dice y con esa cara de seria es como, nada te amo Viola te amo ese momento del combo y es genial por ahí no es una locura pero está bueno, la verdad que me gustó además los tres saliendo súper cancheros de ahí, como, listo vayamos a Jotunheim estamos joya, acabamos de dar 2000 vueltas en este en este auto pero salimos así todos muy facheros, así que nada me encantó, otro gran momento gran gran momento de acción también fue el de la pelea entre Peacemaker y Rick Flag. Que hay una toma muy muy buena desde el casco de Peacemaker. Que los sigue durante la pelea que van teniendo. Y es genial. O sea, nada, me gustó mucho. Y después la pelea está buena. O sea, se nota una superioridad de Peacemaker en cuanto a su fuerza y todo contra Rick Flag. Pero cuando parece que Rick Flag lo tiene ahí y va a ganar, le clava este pedazo de azulejo en el, en el pecho y se ve eso también. O sea, acá es donde está genial, porque en otra película era como, bueno, le clavó este pedazo de azulejo en el, en el pecho y listo, lo mató. Tata. Pero no, vemos cómo se entierra en el corazón y... Ah, encima Rick Flag, acá, acá es donde me quedé con, con la boca abierta como, no porque lo de captcha Boomerang me, me había dolido, pero esto esto no te lo perdono James Gunn acá, o sea est estas cosas son las que hicieron que esta película sea genial, porque a este punto si ya con lo de captcha Boomerang no se sabía lo que iba a pasar, acá es como que listo, a este punto yo pensé que mataban a Harley Quinn les soy sincero estaba en el cine pensando van a matar a Harley van a matar a Harley, de hecho en una entrevista en un detrás de escena, no me acuerdo de qué era el video James Gunn dice menciona esto de, de que podía morir cualquiera y menciona, habré matado a Harley Quinn, soy capaz de matar a Harley Quinn, y me acordé de eso y estaba en el cine como no, la van a matar, encima hay un par de momentos cuando se derrumba un edificio después no se ve hasta hasta el final que aparece con la jabalina pero Realmente tenía miedo, pensé que, que la mataban Porque realmente ya no sabía lo que podía pasar Después de lo de Rick Flag, Ya no sabía lo que podía pasar Entonces eso me gustó mucho Esa pelea está muy buena En especial esa toma desde el casco Pero en general está muy buena Y bueno, la muerte de Rick Flag dolió A mí me dolió, personalmente Así que nada eh, Lo... lo... Lo sufrí mucho, en ese momento lo sufrí mucho. Y encima duele más por cómo muestran el, el corazón ahí. O sea, genial. no no Duele, pero espectacular momento. Y llegando al final, la batalla con, contra Starro me gustó muchísimo. La verdad que... A ver, fue un villano, como dije antes, probablemente la gran villana sea Amanda Waller. Y la gran villana a derrotar fue Amanda Waller con ese palazo que le dan sus propios empleados cuando está por detonarle la bomba que tiene en el cuello a cuando está por detonarle la bomba que tiene en la nuca a Bloodsport eh, creo que fue la gran villana o sea, más que Starro pero todo lo que se vio de Starro me gustó mucho o sea, me gustó mucho, cuando mata a Thinker genial, la mejor muerte para mí la mejor muerte de la película me gustó mucho, fue, fue muy buena y, y lo, lo que siguió de Starro la verdad que, que, que me gustó bastante. Estaría bueno que vuelva como villano nuevamente, sé que lo destrozaron las ratas, pero, pero, pero, muchas de sus extensiones, las estrellitas quedaron ahí. De hecho muchas que no tomaron ningún cuerpo humano pueden encontrarle la vuelta de que se junten o algo por el estilo, que una crezca porque cuando vimos que la capturaron en el espacio no era del tamaño que termina siendo, o sea que evidentemente al tomar más cuerpos se alimenta más y va creciendo, entonces puede ser, puede ser que una cosa lleve a la otra y volvamos a ver Starro más adelante, por ahí, quién sabe, como villano de la Liga de la Justicia, ¿por qué no? De hecho, en los cómics, Starro fue el primer gran villano de la Liga de la Justicia, así que, quién sabe. A mí, me gustó mucho, me gustó el diseño, me gustó una boludez, lo que voy a decir, pero personalmente me gustó mucho el ruido que hace Starro que parece como medio de dinosaurio, pero no sé, a mí me, me encantó eh, las estrellitas, me, o sea, me encantó todo. Me encantó todo de, del villano, es muy bueno y la verdad que es bastante extravagante, pero me gustaría verlo de vuelta. Y en la película está bien. O sea, cumple el rol que, que tenía que cumplir. Porque, como dije, no es el villano en sí, pero era un alienígena que tuvieron atrapado y del que hicieron muchos experimentos. Y cuando vio la oportunidad de liberarse, se liberó y listo. Mató, de hecho, a su captor, que era Thinker. No era su captor en realidad, pero bueno, era quien... Lo tenía sometido a Starro, entonces se deshizo de él y después se escapó. Y está bien, pobre la ciudad, pero él quería escaparse. Y bueno, como dije antes, ese momentito en el que mediante Mateo Suárez, ya controlado con una de sus estrellitas, le dice a Ratcatcher yo quería nada más estar flotando en el espacio. Fue como el detalle de, pobre Starro, quiero que vuelva. Y que haga mierda todo otra vez, pero nada, me, me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Para destacar la escena de Ratcatcher, justamente, qué buen momento. De hecho, me gustó mucho más la segunda vez que la vi, es genial. La, la música, la música en ese momento, ya esta banda sonora es una de mis bandas sonoras favoritas ya desde el comienzo, muy buena banda sonora, pero ese momento con, con esa piecita musical hermosa, no, no. Ya la estoy poniendo como favorita en Spotify. Es muy buena, muy buena y, y ese momento con catcher con esa línea de esta ciudad no es tuya ni de nosotros, es de ellas y las ratas todas llegando y, y el recuerdo del padre, y, no, no, es, es genial. Harley Quinn metiéndose en el ojo de Starro y las ratas metiéndose y ahí como flotando en, en, en el ojo y cómo destruyen a... A Starro por dentro, no espectacular, la verdad que espectacular ese momento, la música, Radcatcher, mejor personaje de la película, completamente, mejor personaje de la película, muy buenos personajes en la película, muy buenos personajes, pero Radcatcher o sea, genial. La verdad que, que es un personaje que, que me encantó lo que hizo Daniela Mikior. La verdad que para sacarse el sombrero. Que además era un personaje que venía bastante tapado, como que no era del que se podía esperar mucho y, y termina siendo el corazón de la película, el alma de la película, eh, con su historia, con, con sus características, esto de la empatía que, que tiene por los demás, esto de que King Shark casi se la come viva y, y ella le dice, seamos amigos, y le da la mano, es como súper tierna es súper amigable, es nada es genial y en la película la rompe, la rompe ella termina venciendo a, a Starro con ayuda de, de Harley Quinn, obviamente, y de, de su ejército de ratas, pero ella es la que termina enfrentándolo y nada, nada me, me, me gustó mucho el personaje en general, como les digo, todos los personajes me gustaron mucho, todos, no hay uno que no me haya gustado, pero Ratcatcher la verdad que, para mí, por lejos, el mejor personaje de toda la película. Pobre Polkadot la verdad. Otro momento que, que acaba de pasar. ¿Por qué? Que quedas como... No. Y la verdad que Polka Don't Man me daba mucha pena. Y cuando está por fin feliz con sus poderes y dice soy un superhéroe y chao, muerto, es como... No. Pero bueno, eh, es... Es la esencia del de escuadrón y la verdad que eso me, me gustó mucho y, y hasta el último minuto, cuando parecía que sobrevivían los que estaban ahí, no, te matamos a Paul Man y chao, a la mierda. Hablando de los que sobrevivieron, ya voy a entrar en, en estos detalles que encontré en la película, estos cuatro sobrevivientes que tuvimos sobre el final, son interpretados por actores y actrices de distintas nacionalidades, algo que me puse a pensar cuando vi a Margot Robbie, que me acordé, ella es australiana, y, y después pensé, che, pero Idris Elba es inglés. Y cuando me puse a googlear para armar todo lo de este episodio, encontré que bueno, Sylvester Stallone, que le da la voz a King Shark, es estadounidense, además de tener nacionalidad italiana. Que Idris Elba efectivamente es británico y además tiene nacionalidad de Sierra Leona. Maduro Robbie, confirmé, es australiana. Y Daniela Melchior es portuguesa. Entonces tenemos a estos sobrevivientes que son todos de nacionalidades distintas. Un detalle hiperboludo, pero bueno, detalle al fin. Y hablando de detalles, hay un montón. O sea, si es película de cómic, tenemos cameos, referencias a lo loco, obviamente. Por ejemplo, para empezar, John Ostrander, creador del Escuadrón Suicida en los cómics, hace su cameo como uno de los doctores dentro de esta organización. De hecho, es el que le aplica la bomba a Sabbat en el principio, que le dice buen perro, y lo manda a la misión. Tenemos el cameo de esta chica de colores que aparece dentro de la prisión, Kaleidoscope, que es un personaje también de los cómics, tenemos además otros dos personajes que aparecen, uno interpretado por el hermano de James Gunn, Gunn que es Calendarman, que es el que se burla de Polka Dutman cuando lo liberan para la misión. Y al lado de él aparece Double Down, interpretado por Jared Leland Gore. Ya con estos tres personajes yo supongo que hay material para una secuela. O sea, de por sí el escuadrón suicida en los cómics tiene un montón de personajes así... Locos, extravagantes y que son por ahí de, de una sola misión. Este va a esta misión y muere. Así que supongo que si hay una secuela que... A ver, han hecho secuelas de películas peores solamente porque les fue bien en taquilla. No veo impedimento en que una secuela de esta película no vea la luz, básicamente. Así que vamos a ver qué pasa. Ya tenemos tres personajes que fueron presentados en forma de cameo así nomás, que pueden ser tranquilamente aniquilados en la primera escena de la próxima película, ni siquiera digo que sean protagonistas. Que los maten en la primera escena de la próxima película y listo. Así que ahí dejaron un poquito la puerta abierta para una posible secuela. Ya que siguen las referencias a los cómics, tenemos la mención a Abraal Kadam, que es Mencionado cuando Water le habla a Bloodsport sobre Flack, que ellos sirvieron juntos en una misión contra este personaje, que es un personaje de los cómics. También está la mención a Star Labs, que es este laboratorio que aparece en las historias de Flash. De hecho, si vieron la serie de Flash, se lo menciona a este laboratorio. Y en el Snyder Cut también se lo menciona a Star Labs. No me acuerdo si en la Liga de la Justicia 2017 llega a aparecer ese momento, pero en el Snyder Cut se nombra. Y por último tenemos a Amanda Waller mencionando al senador Cray, que fue el padre de Adam Cray, que en los cómics fue Atom. Así que posiblemente aparezca también este personaje en, en una posible secuela. Además de que Atom, que tuvo varias identidades en los cómics... Apareció en el Snyder Cut en su versión de Ryan Choi. Así que nada, esa mención hacia las referencias a los cómics. También tenemos otros detalles dentro de esta película. El chiste de las mismas habilidades que les comenté antes entre Peacemaker y Bloodsport. Que también es una referencia y un chiste como les dije. Esto de que los personajes de los cómics tienen poderes similares es una... Linda referencia, un lindo chiste hacia eso La presentación de los personajes Es un detalle que me gustó mucho También en referencia a Suicide Squad de 2016 Porque aquella presentación había sido Como bastante más colorida, extraña Con música Como Una onda bastante rara Y acá directamente tenemos esta caminata dentro de la prisión Con Amanda Waller Presentándole a Bloodsport a cada uno de sus compañeros Dentro de esta misión, así que bastante más tranqui y me gustó mucho más en este caso el detalle de la paloma del logo de peacemaker que en un momento está manchada con sangre un poco haciendo referencia a esta búsqueda de la libertad que tiene peacemaker que es una búsqueda de la libertad bastante extraña porque con el fin de conseguir la libertad es capaz de matar a cualquier persona eh, de hecho este tema de la libertad y los Estados Unidos y los temas políticos se ve bastante involucrado en este plot tweets sobre el final. Esto de que Amanda Waller en realidad no quería salvar a las personas de esta isla ni estar en contra de Starro y detener a Starro, sino que quería encubrir todo esto que el gobierno había hecho con los experimentos, entonces hay como una cuestión de esto de Estados Unidos siempre metiéndose en otros países y haciendo estas cositas que hace Estados Unidos, lamentablemente el gobierno de Estados Unidos, y sobre eso hay un video muy interesante que vi el otro día que me encontré en YouTube de Go, el monitor geek, que lo pueden ir a buscar, su título es El escuadrón suicida y el intervencionismo estadounidense. Muy muy buen video. Esto de la política en la película lo van a entender muchísimo mejor en este video. La verdad que queda clarísimo. De hecho se menciona esto de las dictaduras en Latinoamérica. Dictadura que sufrimos en Argentina. Que estuvo impulsada por Estados Unidos como muchas otras dictaduras en Latinoamérica. Y se explica un poco esto de... Justamente el intervencionismo de los Estados Unidos en otros países. Así que bastante interesante, bastante interesante para ver. Y justamente hablando de Argentina, vamos a la parte buena. Tenemos referencias a nuestro país. Obviamente esas referencias que cuando vieron la película seguramente dijeron, esa es Mafalda, esa es Mafalda. O sea, de hecho yo me quedé pensando, era falda. Y sí. Era Mafalda. Aparece Mafalda en esta camioneta de Milton. También tenemos referencia al Fernet. Tenemos referencia a la avenida Medrano, que se menciona en un momento dentro de este lugar ficticio que es Cortomaltese. Tenemos la mención a las empanadas, que en un momento me quedé pensando como... Pero para, las empanadas pueden ser de otro lugar. De hecho, creo que en Latinoamérica son bastante conocidas en otros países, pero... Yo lo tomé como algo argentino, ya fue. O sea, empanadas, Argentina, listo. También tenemos a Milton de nuevo, en este momento en el que quiere entrar a este club nocturno, que le dice al guardia que lo deje entrar y larga la frase, no seas boludo, che. O sea, tiró el boludo y el che ahí. Genial, la verdad que es genial. También en un momento pensé, mientras miraba la película, ¿serán expresiones que se usan en, en otros lados de Latinoamérica y... Por ahí, cuando las escuchamos, decimos, bueno, Argentina, ya está. Por ahí la usan en otros lugares y es más común de lo que pensábamos, no sé. Pero la verdad que me encantó, me, me gustó mucho. Y por último, dentro de estas referencias a nuestro hermoso país, el actor que interpreta a Silvio Luna, Juan Diego Boto, es argentino. O sea, tiene la doble nacionalidad compartida con España, pero nació en Buenos Aires. Así que... Argentina, vamos a Argentina carajo, todas las referencias a nuestro querido país. Unos últimos detallitos para terminar, con los personajes al menos, aparece Sengan como Weasel, él es el que hace la captura de movimiento de Weasel dentro de la película, como pasó con Rocket en Guardianes de la Galaxia y en Avengers Endgame, también tenemos la aparición de Jennifer Holland que interpreta a Emilia Harcourt, que es una de las ayudantes de Waller dentro de esta organización, y la actriz es pareja de James Gunn. Steve Age, que apareció en Guardianes de la Galaxia volumen 2, interpreta a John Economos en esta película, y además de interpretar a este personaje, es quien hizo la captura de movimiento de King Shark, o sea, la voz se la dio Sylvester Stallone, pero Steve Age hizo la captura de movimiento, estuvo dentro del traje de tiburón, digamos, porque no era un tiburón completo, pero bueno, estuvo ahí, así que nada, dos detallitos que me gustan. Y además, estos dos personajes, Emilia y John, van a aparecer en la serie de Peacemaker, con esa escena post-créditos que dejó bastante en claro que Peacemaker no había muerto, que estaba vivo todavía, y bueno, vamos a tener serie de Peacemaker ya confirmada para HBO Max, así que hay que ver qué onda. La verdad que esta serie no me interesaba para nada y después de ver esta película me interesa. La verdad que quiero ver esta serie para ver qué onda, qué rumbo va a tomar el universo de DC, porque por ahí también con series empieza a tomar un rumbo bastante más interesante. Tenemos por último la aparición de Mantis que no aparece como Mantis, sino como una bailarina dentro de este club nocturno. La actriz Pom Clementiev es quien hace este cameo. Y por último, el último detallito que me gustó mucho. La verdad que estos detalles me encantan. Hay un momento, esto que pasa en la película de esta forma de narrar la historia, en la que se va narrando cronológicamente, pero hay momentos en los que se vuelve atrás para contar algo que nutre a la historia justamente en un momento al principio nos muestran cómo llegan estos dos equipos a corto maltés nos muestran por qué se mandó a un segundo equipo y cómo fue que les convencieron a Bloodsport para mandarlo a esta misión de hecho bueno toda esta misión claramente preparada por Amanda Waller que mandó al primer equipo a morir para que sean una distracción para que el segundo equipo llegue bien a banda volar la gran villana de esta película, ya lo dije, y en esto de mostrar en retrospectiva algunos momentos para entender mejor la historia, en el final cuando Peacemaker está por matar a Radcatcher que tiene toda esta información sobre el proyecto en el que estaban trabajando con Starro, vemos que nos muestran en la pantalla ocho minutos antes y nos muestran justamente lo que pasa desde otro punto de vista. 8 minutos antes de ese momento, y de curioso dije, bueno, voy a ver si son ocho minutos realmente, porque a veces tiran eso de los tiempos, digamos, en las películas, y no son los tiempos verdaderos, y son ocho minutos, clavados, exactos, son ocho minutos, y cuando me di cuenta que eran ocho minutos, dije, no, genial, la verdad que muy muy bueno, porque además son ocho minutos, bien llenados, o sea, está muy bien todo lo que pasa, me, me encantó ese detalle, me encantó genial y otro detallito también que me estaba olvidando, el del nombre clave que usan para Ratcatcher al momento de rescatar a Harley Quinn, que le dicen Ratatouille, un detalle muy boludo pero que, que me, que me causó gracia en la película, me causó gracia y la verdad que es un detalle lindo para, para resaltar me gustó mucho la película, como ya habrá quedado bastante claro. La verdad que si todavía están en los cines, cuando están escuchando esto, vayan a ver al cine porque la van a disfrutar mucho. Muy buenos personajes, la verdad que no pude hablar mucho de todos, pero nada, me, me gustaron mucho todos los personajes. King Shark, te amo, te quiero. No sé si te quiero al lado mío, pero bueno, te quiero. Ratcatcher la mejor, Harley Quinn como dije la rompió más que en otras películas, cada vez se supera más, Bloodsport genial, Idris Elba la rompe, eh, le dejó claro a Marvel que no está para quedarse parado con una espada durante dos películas, o sea quedó claro hasta que llegó Taika Waititi y lo hizo pelear en Thor Ragnarok, acá quedó claro que Idris Elba está para hacer un papel importante en una película, así que bueno. Hay que ver si volverá Heimdall, no creo, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, ojalá que sí, porque es un personaje que se desaprovechó en las primeras películas de Thor y que en Ragnarok tuvo su, su gran momento y acá quedó claro que, que es un actor que vale la pena ver en una película, es genial, muy buena acción, muy buen humor, la verdad que es una película genial, la banda sonora espectacular, una gran banda sonora a cargo de John Murphy, Genial, la verdad, genial banda sonora. Las canciones geniales también, todas al servicio de la película, al servicio de la historia. Muy bien James Gunn en esa elección. Para mí, por lejos, una de las mejores películas del año. Ya es una de las mejores películas del año, nadie la va a bajar de ahí. Mi calificación es un 9,5 sobre 10. Y hasta acá, esta opinión, esta reseña sobre The Suicide Squad. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, arroba después de otra función podcast. O pueden buscar simplemente después de otra función. También hacen lo mismo en YouTube, en el canal donde pueden encontrar todos los episodios. Y dentro de poco voy a hablar de Space Jam. Ya lo tengo recontra agendado, lo tengo que hacer. Simplemente lo tengo que hacer, pero bueno, tengo que encontrar el tiempo y, y todo. Pero ya va a venir ese episodio de Space Jam. Y hasta acá este episodio. Nos estaremos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.